Vamos a hacer una nueva pregunta, esta vez vamos a hacer una pregunta de tipo uh, fórmula, entonces le di clic en nueva pregunta y me voy a ir a pregunta de fórmula, esto nos va a ayudar para que a la hora de escribir nuestra pregunta nos aseguremos que a los alumnos les toquen la misma pregunta pero con diferentes datos, ok, entonces voy a escribir aquí una pregunta matemática dice, Jaime tiene 100 pesos y el kilo de manzana cuesta 42 pesos, ¿cuántos kilos puede comprar Jaime? Incluye dos decimales. Bueno, pues esta es una pregunta que podrían contestar también de forma numérica, pero repito, quiero que a mis alumnos a algunos les toque 100 pesos, a otro les toque el mismo problema pero con 90 pesos o a lo mejor quiero que este, se quede el 100 pesos, pero que a veces Jaime traiga 42 pesos, en otras traiga 50, y que sea un número random para mis alumnos, y de esa forma voy a reforzar que a todos les toquen preguntas diferentes. Entonces, para eso, primero tengo que decidir que, cuáles son las variables o los datos que quiero que cambien para el alumno. Entonces, vuelvo a repetir, Jaime tiene 100 pesos, si quiero que este número cambie, voy a sustituir, estos 100 pesos y les voy a escribir un corchete de tipo cuadrado y voy a poner dentro de los corchetes, puede ser una letra o una palabra. Voy a dejarlo ahorita con una letra, es muy importante que no pongamos espacios dentro del corchete, simplemente corchete, letra, corchete. Hay personas que se organizan más y aquí ponen que están sustituyendo Okay. para hacerlo más sencillo, solo voy a escribir A, muy bien, entonces de esta forma a varios de mis alumnos les va a tocar esta pregunta, pero en lugar de que sea 100 pesos fijo, a veces va a tener 100 pesos, a veces va a tener 200, a veces va a tener 300, 150, y entonces, repito, me estoy asegurando de que no les toque como tal la misma pregunta a mis alumnos. Tienen que hacer lo mismito, tienen que dividir pesos que tiene Jaime entre pesos que cuesta el kilo de manzanas. Eso todos mis alumnos lo van a tener que hacer, pero les van a tocar diferentes datos. Y lo mejor de esta pregunta es que se sigue calificando de forma automática, entonces me quita mucho peso de trabajo estar inventándome nuevas preguntas, simplemente les van a hacer la misma pregunta pero con diferentes datos. Entonces yo decidí que Jaime va a tener cierta cantidad de dinero y también la cantidad de pesos que cuesta el kilo de manzanas. Entonces también voy a quitar este 42, voy a escribir mis corchetes y voy a poner adentro una letra. Entonces aquí ya tengo las dos cantidades que van a cambiar para mis alumnos. ¿Okay? También puedo poner nada más una, en este caso voy a poner las dos para ver lo que sucede. Ok, entonces fíjate cómo en cuanto escribo una, un corchete y adentro una palabra o una letra, aparecen en la parte de abajo. De hecho, si aquí pongo otra tal cual, ¿sí? aparece una variable más aquí abajo. Ok, en este caso solamente voy a usar dos. Lo que tengo que hacer ahora es decirle a Canvas... ¿En cuánto me gustaría que fuera este valor? ¿De, ¿De qué valor mínimo a qué valor máximo? Por ejemplo, le habíamos dicho que Jaime traía 100 pesos, entonces le voy a poner mínimo que traiga 100 pesos. ¿Cuánto es lo máximo que quieres que le aparezca a tus alumnos aquí? ¿Te imaginas, por ejemplo, esta pregunta con Jaime tiene 1000 pesos para comprar kilos de manzana? Yo no, entonces solo me imagino que traiga de 100 a 150 pesos. Okay. Y te pregunta algo muy importante, ¿quieres que la pregunta te la genere con decimales? O sea, ¿quieres que por ejemplo a alguien le toque, Jaime tiene 120 pesos con 50 centavos? Si sí si quieres y si te lo imaginas, puedes ponerle aquí hasta tres decimales. Si no te lo imaginas o si no lo necesitas, déjalo en cero. Yo en esta ocasión creo que Jaime debe traer nada más o 100 o, o un valor entero, entonces no le voy a poner decimales pero para el kilo de manzana, que dijimos que podría costar 42 pesos, pero le voy a poner hasta 55, a ese sí le voy a poner un decimal, ¿ok? Entonces, fíjate lo que me hizo cuando cambié los rangos de mis dos variables. Esta es la cantidad de pesos que va a traer Jaime, de 100 a 150, y entonces solita Canvas me dice, bueno, vamos a hacer una prueba con 102, este podría ser un valor que Canvas le genere a algún alumno, y cuando le cambié el rango a B, que es cuántos pesos eh, cuesta el kilo de manzana, yo le puse entre 42 y 55 con un decimal, Canvas me dice, bueno, el valor ejemplo podría ser 51.6. Entonces, estos valores que están aquí son nada más para ejemplificar, lo que le podría tocar a uno de mis alumnos. alguno de mis alumnos, cuando abra el examen, le puede tocar el siguiente examen. Jaime tiene 102 pesos y el kilo de manzana cuesta 51.6 pesos. ¿Cuántos kilos puede comprar Jaime? Incluye dos decimales. ¿Okay? Entonces solamente está dando unos ejemplos. ¿Sí? Si le das clic en recalcular vuelve a darte otros ejemplos para algún otro alumno que le podrá tocar ahora, Jaime tiene 117 pesos y el kilo de manzana cuesta 52.4 pesos, ¿ok? También pon atención porque si por ejemplo cambias aquí uno de los números, solito te hace re, un recálculo otra vez para el valor ejemplo, entonces nada más para que te fijes en cuanto le cambias un número, hace un recálculo solito. Bueno, pues como dije, esta pregunta se va a calificar automáticamente y para eso lo que Kambasten pide a ti como maestro es que le pases la fórmula con la que va a calcular si el alumno está bien o si el alumno está mal. Entonces voy a tomar mis variables, mi variable es A y B, entonces estamos de acuerdo en que Jaime tiene que dividir la cantidad de pesos que tiene entre lo que cuesta el kilo de, de manzanas. Entonces voy a ponerle aquí que lo que tiene que hacer el alumno es agarrar A y dividirlo entre B. Es muy importante que nos acordemos de la notación científica y de la jerarquía de operaciones, ¿Ok? Esta es una operación muy sencilla, pero acuérdate de usar paréntesis en caso de requerirlo para delimitar la jerarquía de operaciones. Cuando le doy clic a guardar, Fíjate lo que me está haciendo, me están diciendo, bueno, si sí es cierto que la fórmula fuera A entre B, quiere decir entonces que siguiendo estos ejemplos que yo te di aquí abajo, perdón, aquí arriba, quiere decir que con estos ejemplos que está aquí, tu resultado sería este. Solo basta con agarrar la calculadora y decir, bueno, si a un alumno le tocara este siguiente problema, Jaime tiene 115 pesos, y el kilo de manzana cuesta 52.4 pesos, y dice, ¿cuánto sería el resultado? Bueno, pues si yo lo hago en mi calculadora, me sale 2.1946, y yo podría pensar, bueno, mi fórmula está mal porque el resultado es 2, pero la verdad es que todavía me falta esta parte de aquí abajo, tengo que... ahorita está en 0 decimales, le voy a poner que me dé 2 decimales, que es lo mismo que le estoy pidiendo a mi alumno en el problema entonces ahora me lo está calculando con dos decimales, el resultado es cierto, es 2.19 y por lo tanto, este es la fórmula correcta. Otra vez, para verificar que mi fórmula fuera la correcta, utilicé los valores ejemplos que me dio Canvas, los puse en mi problema, a donde está a, aquí, b donde tengo el valor de b y resolví con mi fórmula. Si sí me da, si sí es este resultado, y entonces me voy a seguir ahora donde dice ofrecer. Esta va a ser una pregunta para mis alumnos, ¿cuántas versiones de esta pregunta te gustaría que existieran? Yo ahorita le voy a poner 20 versiones diferentes de esta pregunta. Me pregunta, ¿cuánto margen de error le voy a dar a mis alumnos? Pues mira, viendo que el resultado en mi calculadora debería de ser 2.1946, y realmente el resultado de, pues aquí me lo acota a 2.19, a lo mejor le podría dar, puedo ponerlo en porcentaje, o puedo permitir un margen de error como de 0.001, también puedo dejarlo en 0. Si mis alumnos saben hacer su redondeo, es muy difícil que necesiten un margen de error, pero esto depende completamente de mí. Yo le voy a dar clic en generar, y bueno, aquí me está dando todas las que eh, Canvas va a hacer, todas las preguntas que generó, por ejemplo, a uno de mis alumnos le va a tocar, Jaime tiene 125 pesos, el kilo cuesta 47.2, a otro de mis alumnos le va a tocar, Jaime tiene 111 pesos, el kilo de manzanas está 49.8, Jaime tiene 147 pesos, el kilo de manzanas está 52.2 y aquí puedo ver las respuestas que me está dando. No es necesario asesorarme de que todas estén bien, pues todas pasaron por la misma fórmula que yo generé previamente y ya chequé que esté bien, entonces yo estoy segura de que estos resultados están bien y me está recordando que yo le estoy permitiendo un margen de error de .001. Muy importante, aquí tengo tres cuadritos para dar retroalimentación instantánea. Yo la recomiendo mucho porque acuérdate que el alumno siempre va a preguntar ¿Qué me saqué mal? ¿Por qué me fue así? ¿Qué tendría que hacer? ¿Esto cuando lo vimos? ¿Esto viene en el final? Son preguntas que un alumno siempre va a hacer, casi casi es como, puedo asegurar, siempre lo va a hacer. Y para esto yo sugiero que hagamos un comentario y nos adelantemos un poco a esas preguntas que un alumno podría tener en cuanto a esta pregunta que nosotros le hicimos a ellos. El cuadro verde es para retroalimentar al alumno en caso de que él haya contestado de forma correcta. El cuadro rojo es para retroalimentar al alumno en caso de que haya contestado la pregunta de forma incorrecta y el cuadro gris es para retroalimentar al alumno independientemente de qué fue su resultado, si bueno o malo. Voy a usar el cuadro gris le voy a poner la explicación de la pregunta. Okay, doy clic en listo y ya quedó, ya generé mi pregunta y voy a darle clic en actualizar la pregunta. Es algo que siempre tengo que hacer para guardar la pregunta. Y ahora veamos cómo se vería en la pantalla de un alumno. Entonces, bueno, podemos ver que es, van a cambiar estos datos siempre porque son los que puse en variable, 110 pesos y 46.7 pesos que cuesta el kilo de manzana. Entonces... Como alumno, lo que tendría que hacer es dividir 110 entre 46.7 y la respuesta correcta es 2.3554. Como lo estoy pidiendo a dos decimales y como yo en Canvas le dije que calculara dos decimales, la respuesta sería 2.36. De esta forma, acuérdense que es un cuestionario o un tipo de pregunta que se contesta automáticamente, se corrige automáticamente, entonces sí me lo está dando correctamente. Pero también quiero que vean lo que sucede con los alumnos que no ponen atención a nuestras indicaciones. Voy a volver a hacer la pregunta, como te darás cuenta me tocaron diferentes variables, ahora son 120 pesos y son 52.3 me estoy fingiendo que soy un alumno de esos que no leyeron esta parte que dice incluye dos decimales, pero al fin y al cabo la respuesta es la correcta. Vamos a ver lo que sucede cuando el alumno entrega el examen. Bueno, en este caso me pone que la respuesta es correcta a pesar de que el alumno agregó más decimales y esto es pues porque le pusimos un margen de error de 0.01, esto quiere decir que podría darme 2.3 y estar bien. De todas formas, si yo quisiera cambiar la cantidad de decimales que debo incluir después de hacer estas pruebas que estoy haciendo con el botón de vista previa, puedo irme a editar y en preguntas, donde está el lapicito, puedo editar mi pregunta tipo fórmula. Muy importante que si voy a cambiar algo de lo que está aquí, la fórmula, la cantidad de decimales, la cantidad de combinaciones o el margen de error, cualquiera de estas cosas que vaya a cambiar es necesario, okay, necesario, necesario darle clic otra vez a generar. ¿sí? De tal forma que si tú aquí le cambias pareciera que ya se volvieron a generar. Okay, pero no, no se generan otra vez, entonces hay que darle clic, es muy importante que le demos clic en generar para que vuelva a calcular las respuestas, muy importante siempre dar clic en actualizar la pregunta y ahora sí ya podemos guardar y volver a probar nuestro examen.